Aunque ellos hablen, no pueden tocarme, tengo gente atrás, dispuesta para tirarles, hablan por la red salimos, Carles. Tengo la esquina, vamos a casarte. Aunque ellos hablen, no pueden tocarme, tengo gente atrás, dispuesta para tirarles, Hablan por la red salimos, Carle. Tengo la esquina, vamos a casarte. Oh. Ya, yeah. es de nuevo, uno, tres, una una pastilla, es mi desayuno, me siento rico, negro, like, bruno, ya. Yeah. Ah, ah, oh, no me importa, me río en tu... Llorando por mi parrafada Si sale conmigo su novio se fada Ya, yeah. ya, yeah, ya yeah. Tengo un descanso porque me cansé Tiempos atrás y yo me motivé Ahora sonrío porque lo logré Estoy cumpliendo todo lo que soñé Una face triste yo le envié Solí en Facebook y lo eliminé Te borré mi vida Me muerto y llora baja, yo ahora mismo Me aleje de ellos por todo su egoísmo Hicimos la misma, mismo mecanismo Todo tirando bombas es un terrorismo Estoy yendo para mi propio abismo Usa o sea, más conflicto que el socialismo Estoy escuchando voces del satanismo uh, yeah. Pussy rapero like Winnie Pooh, Me meto toda like Majin Boo Soy un fantasma y te digo boo Yo soy un monstruo y te dejo el no pegado como glue Ya te lo dije antes, no soy como yo, El cielo está rojo, no veo blue Me quedo sin vida, los son y tú Tú en el río, yo en la pool Soy un shooter, yo no voy a la school